Saludos y muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda transmisión de Library Update, un espacio en el cual hemos creado para conectar con toda nuestra comunidad académica, de manera en especial o específico con nuestros estudiantes y la Facultad de la Universidad Adventista de las Antillas. Un espacio en el cual daremos a conocer noticias, servicios, el, dar a conocer el personal, todo, todo en relación a nuestra Biblioteca de Nisoto. Mi nombre es Rode Suriano Suárez y soy la referencista virtual de la Biblioteca de Nisoto. Y quiero darte una cordial bienvenida a nuestra segunda transmisión de Library Update. Bienvenidos. Bienvenidos a Library Update. Mi nombre es Rode Suriano y en verdad estoy sumamente contenta de poder conectarnos en la noche de hoy. Pero hoy yo no me encuentro sola. Quiero invitar a mi compañera Ibeliz Vélez para que entonces también nos salude en la noche de hoy. ¿Cómo estás Ibe? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos. Eh, bienvenidos nuevamente y nos alegra tenerles nuevamente en esta nueva transmisión del Library Update, esperando que en esta noche podamos también conocer nuevas cosas acerca de nuestra biblioteca Denis Soto. Bienvenidos a todos. Así es, Ibeliz, en el día de hoy estaremos dando a conocer algunas noticias en relación a nuestra biblioteca de Soto, actividades que hemos realizado durante estos días en beneficio de nuestra comunidad académica. También, ¿qué estaremos viendo, Ibel? También vamos a ofrecerle un tour, ¿verdad? Virtual, un recorrido sobre, por la biblioteca de Nisoto para que ustedes puedan conocer las diferentes áreas. Los diferentes eh, servicios que estamos ofreciendo en esas áreas puedan conocer nuestra biblioteca, nuestra ubicación física, para que aquellos que no han tenido la oportunidad de visitarnos puedan conocernos y, y puedan entonces animarse a estar con nosotros también en forma presencial. Además, estaremos dando a conocer algunas nuevas adquisiciones que hemos eh, tenido ahora en, durante estos días en nuestra biblioteca. Qué cosas nuevas tenemos, qué recursos nuevos en formato impreso tenemos en nuestra biblioteca. Y algo también importante, Ibe, que si de haber alguna consulta, alguna duda, algún comentario que nuestros amigos nos quieran realizar, pues este va a ser el... el el momento oportuno para llevar a cabo su pregunta, su consulta o su comentario. Eso así. Cualquier pregunta que tengan, puedan escribirla a través del chat aquí en, en Facebook, en nuestra transmisión. Y estaremos entonces atendiendo esas preguntas y aclarando cualquier duda que ustedes tengan para que entonces puedan eh, poder sacar el mejor beneficio de nuestros servicios. Así es. ¿Y qué te parece si entonces damos inicio con la sección de noticias? Fíjate que el pasado 8 de marzo llevamos a cabo un taller, un taller que fue dirigido para la Escuela de Enfermería y contamos con la colaboración de algunas de nuestras profesoras de esa área y tuvimos la representación de la compañía El Sevier. El Sevier nos ofrece los servicios de las bases de datos de libros electrónicos, Ibe. Sí, esta base de datos que es específicamente de los libros publicados por la compañía El Sevier es la que se llama Clinical Key for Nursing. Es específicamente, como lo dice el nombre, para el área de enfermería, el área de la salud. Y son libros publicados por esta compañía El Sevier en español. Así que es específicamente... Repito nuevamente, es una base de datos de libros en español publicados por la compañía Elsevier para el área de enfermería y la salud. Y mira, aquí me encuentro en nuestra página de Facebook, en la cual dimos a conocer esta actividad que fue realizada, como mencionamos, el 8 de marzo. Se ofreció el taller de las bases de datos de libros ele electrónicos de Clinical Key Student Nursing. ¿Y sabes dónde fue realizado esto? En nuestra El, capilla... capilla de nuestra universidad es bien importante mencionar que esta actividad fue organizada por la doctora Janet Sima directora de la biblioteca virtual adventista de la división interamericana y fue coordinado por el personal de la biblioteca Denis Soto el taller fue ofrecido por los representantes Alejandro García y Juan Cristóbal Zulueta de la compañía Elsevier agradecemos por este medio la asistencia de nuestros estudiantes de enfermería y la colaboración de las profesoras Nancy Walton, Yvette Santiago, Mirna Hidalgo y Alba Fernández. Aquí podemos ver, ¿verdad?, algunas de las imágenes que se, que se publicaron en Facebook acerca de esta actividad. Esa fue la, la publicación que se utilizó para hacer la promoción de esta actividad que se llevó a cabo, como ya mencionó nuestra compañera Rode, el martes 8 de marzo a las 3 de la tarde en la capilla de nuestra universidad. Antidian University. Además, podemos observar aquí al señor Alejandro García, representante de la compañía El Sevier, ofreciendo este taller a todos nuestros, nuestros estudiantes de enfermería. Y aquí tenemos con nosotros en esta foto a la doctora Sima, que es directora de la Biblioteca Virtual Adventista de la División Interamericana, junto a estudiantes de enfermería que se dieron cita en la capilla de la universidad. También. Ahí podemos, ahí podemos ver ¿verdad? un grupo de, de, de esos estudiantes que asistieron a la actividad y que estuvieron disfrutando de este importante taller para esta base de datos. Es correcto, así que también hubo premios Ibe, para los participantes que contestaron de manera correcta las preguntas que se realizaron referente al tema que se llevó a cabo en esa tarde. Así que tenemos aquí dos estudiantes junto a, al señor Alejandro García y la doctora Sima. También tenemos a otro estudiante por aquí junto a ellos que también se ganó un libro por ahí, ¿verdad? Un libro de planes de cuidado. Que los de enfermería seguramente se identifican mucho porque son de los libros que más solicitan aquí en nuestra biblioteca. Y también, por último, tenemos aquí a todo el grupo que asistió, participó de este taller. En la parte de enfrente tenemos a unas personas que se encuentran sentadas y del lado izquierdo de su pantalla tenemos al señor Juan Cristóbal Zulueta, representante de El Sevier, y al lado de él nuestra directora, la señora Aixa Vega, y seguido de ella se encuentra la doctora Cima, directora de la Biblioteca Virtual Adventista, y finalmente el señor Alejandro García, representante de El Sevier, junto a los estudiantes de enfermería. Sabemos que... Pueden sacar muy buen provecho de esta actividad porque esa es una base muy importante para esa área de enfermería porque como eh, eh, nos encontramos en muchas ocasiones que los estudiantes nos solicitan recursos electrónicos en español eh, y como sabemos nosotros tenemos bases de datos eh, en inglés y en español de libros electrónicos. Pero eh, en el área de enfermería específicamente, que nos solicitan tantos libros, tener esta base específicamente para esa área. Y en libros en español, ahí hay libros, por ejemplo, para las clases que de fundamentos de enfermería, eh, planes de cuidado, diferentes libros que son en español y que ustedes pueden utilizar a través de nuestra biblioteca así que cualquier duda cualquier preguntita de cómo acceder a esa base de datos recuerde comunicarse con nosotros y puede hacerlo también a través del de chat de la biblioteca y acabas de mencionar el chat de referencia virtual qué te parece si rápidamente accedemos para mostrarle a nuestros estudiantes y facultad el cómo acceder para Solicitar este servicio. Bien, pues nos encontramos ahora mismo en la página de la Universidad Adventista de las Antillas y en la parte central, como pueden observar, en la parte de arriba se encuentra una opción de biblioteca. Presionamos sobre esa opción y nos lleva directamente a la página principal de nuestra biblioteca. Del lado derecho, en la parte inferior de la página, tenemos el widget de para poder llevar a cabo la consulta de referencia virtual así que es bien importante presionar sobre esa opción llenar la información solicitada y recuerden utilizar el correo electrónico institucional en la cual usted estará recibiendo la conversación realizada en este medio si usted lo solicita así que es bien importante llenar la información solicitada poner su correo electrónico institucional y entonces presionar la opción de dar inicio y por ese mismo Usted puede solicitar el acceso para las bases de datos. Así que es importante y de mencionar que este acceso es únicamente para los estudiantes que se encuentran matriculados oficialmente en nuestra institución en el semestre que cubre de enero a mayo. Eso es correcto. También quisiéramos entonces destacar, ya que nos encontramos ahí en la página, y les mencionamos el taller que se realizó de la base de datos de Clinical Key, donde pueden encontrar eh, el enlace para poder ir a esa base de datos. Así que ahí Rodel está mostrando que en la parte derecha de su pantalla, donde dice recursos, en ese recuadro, dice ebooks. Eh, e Usted va a hacer un clic sobre ebooks y ahí va a escoger la última opción que es Clinical Key for Nursing. Y al usted entrar allí, va a poder acceder a esa base de datos, le va a pedir las credenciales de, de acceso, como Rodel le mencionó, ya sea eh, puede visitarnos en la biblioteca para solicitarlas o a través de nuestro chat en referencia virtual, también puede hacerlo. Le daremos las claves de acceso. Eh, es, una, es una base de datos que es muy fácil de utilizar, no es, no es complicada. Pero si usted en algún momento tiene dudas o no puede navegar a través de ella, pues a través del chat le podemos ayudar. Incluso podemos hacer una, una videoconferencia para poder mostrarle cómo acceder a esa base de datos. Así que está ahí para, para utilizarla. Les animo a que la utilicen, sobre todo, ¿verdad? El área de la salud, porque sabemos que le va a ser de mucha utilidad. Y súper importante, como lo mencionaste al principio, es una base de datos que se encuentra en el idioma español. Eh, parte de, de nuestras funciones es estar mano a mano con nuestro, nuestros clientes, con nuestros usuarios. Y sabemos que una de las preguntas principales que nos realizan es, ¿se encuentra en español? ¿Verdad, Vivi? Eso es así, eso es así. Así que ya la tienen allí en español. Para enfermería, recuerden que no es necesariamente una base de datos que va a tener cientos de libros. Es una, una colección específica de libros, publicados por la compañía Elsevier en español para de enfermería. Ahí está. Excelente. Pues muy bien, esta ha sido una de las grandes noticias que hemos llevado a cabo durante los días pasados. Así que estén pendientes por sus correos electrónicos institucionales para los talleres que vienen en camino. Y de algo bien importante a recordar es el horario de servicio. Nosotros nos encontramos en dos modalidades. Esas dos modalidades son presencial y virtual eso es así y estas dos modalidades estas son las formas en que usted puede eh, acceder o acercarse a nosotros verdad para, para recibir servicios el horario presencial que se está presentando ahí abajo en la parte de abajo de su pantalla es el siguiente estamos de lunes a jueves de 7 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la noche los viernes de 7 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y los domingos que también estamos abiertas la biblioteca disponible para ustedes es de 3 de la tarde a 8 de la noche así que recuerden ese es el horario presencial lunes a jueves 7 y 30, 8 y 30 de la noche viernes 7 y 31 de la tarde domingos 3 de la tarde a 8 de la noche aquí estamos Presencial para recibirles la biblioteca de turno que está en ese momento, en ese horario. Así que no dude en venir para poder eh, recibir todos los servicios que usted necesite. Y por el lado del horario de servicio virtual, estamos de lunes a jueves a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los viernes, 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y domingo a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Así que ahí les recordamos ese horario. Recuerden, cuando ustedes lo necesiten, si no puede llegar a presencial hasta acá, también va a tener eh, el, el, la posibilidad de eh, comunicarse con nosotros a través de la referencia virtual. Así que es bien importante recordar los horarios de servicio porque estamos disponibles en, amb en ambas modalidades, presencial y virtual. Lo estamos enfatizando para que lo recuerden que estamos a su disposición. Bien, pues, esto ha sido toda la sección de noticias, pero también tenemos una sección muy especial que mencionamos al principio. ¿De qué se trata, Ibe? Bueno, se trata de un recorrido, un recorrido virtual a través de nuestras facilidades de la biblioteca. Queremos recordarles que la biblioteca eh, eh, Denis Soto se encuentra, eh, le voy a explicar más o menos, cuando usted entra a la universidad, eh, luego de pasar la caseta donde se ubica la guardia universitaria, a mano derecha, luego de subir la loma, como nosotros uh -huh. le decimos, ¿verdad? A mano derecha se encuentra el gimnasio. Más adelante está un edificio que es el edificio de, de centro de cómputos para el área de tecnología y ahí de frente va a ver el edificio de tres pisos que tiene el nombre biblioteca Denis Soto. La biblioteca ocupa específicamente los primeros dos pisos de ese edificio y ahí estamos para recibirles. Al entrar a la biblioteca le voy a explicar mayor, brevemente eh, lo que va a encontrar. Si a, entra a la biblioteca a mano izquierda va a encontrar el centro de cómputos. Y el centro de cómputos es precisamente 30 computadoras que se encuentran allí disponibles para que usted pueda utilizarlas, para buscar en las bases de datos, para realizar sus tareas, tienen, eh, su, si tiene que eh, conectarse eh, para diferentes este, asignaciones y cosas que tenga que hacer, están disponibles ahí para ustedes. También se encuentra en esa área el... el, el el mostrador de servicio, donde usted puede ir a solicitar préstamos de libros, cuartos de estudio. Está el área también de las fotocopiadoras, donde usted puede utilizarlas para imprimir, para sacar copias, para escanear. También está el área de referencia a mano derecha de ese primer piso, donde están los libros que son de consulta rápida. Y Rode va a seguir continuando entonces brevemente mencionándole cuáles otras áreas tenemos. Claro que sí. En la parte del segundo piso contamos con la colección de circulación. Esa colección son libros del cual usted puede utilizar dentro de nuestras facilidades y fuera de la biblioteca. Además, contamos con, un cu con cuartos de estudio, dos cuartos de estudio para que puedan realizarlo de manera grupal. Además, contamos con el, un espacio para el archivo histórico en el cual ahí se guarda toda la historia historia de nuestra universidad, entre otros documentos importantes, ya sea para la universidad o para nuestra denominación, de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que, básicamente, IBE, esas son las áreas y los uh, servicios que tenemos disponibles en la modalidad presencial. Claro está, los queremos invitar para que puedan visitarnos y recorrer esos espacios y puedan hacer uso de ellos ya que están para disponibilidad de todos ustedes. Pero Rod, ¿qué tal si mejor le mostramos ese video que muestra ese recorrido? El video está, ese recorrido está a cargo de nuestra directora, la directora de la biblioteca, que es la señora Aixa Vega. También está en ese video en ese recorrido la señora Rod Suriano, que es nuestra referencista virtual. Así que Vamos a ver, vamos a poner ese video para que todos los que nos están viendo puedan disfrutar de ese recorrido por la Biblioteca de Nisoto. Me parece excelente idea, así que vamos a ver el video. Hola, mi nombre es Rode Suriano Suárez y soy bibliotecaria en esta universidad. Y quiero invitarte a que juntos de manera virtual podamos conocer y recorrer las facilidades de la Biblioteca Denis Soto. Hola, bienvenido a la Biblioteca Denis Soto, aquí en nuestras facilidades. Queremos darte los mejores recursos para que tú puedas alcanzar el éxito en tu carrera universitaria. Queremos servirte y es nuestro placer servirte. Así que te invito para que hagamos juntos este recorrido. Bienvenido a la Biblioteca, adelante. Aquí en la entrada encontramos la, el área de recepción. Justamente en esta área ustedes se van a registrar para poder utilizar las computadoras. Luego vamos a pasar al centro de cómputos. Tenemos un inmenso centro de cómputos. Tenemos 33 computadoras disponibles para ustedes. Aquí pueden hacer sus trabajos y también imprimir. Desde aquí ustedes envían sus trabajos a imprimir. Y aquí cerquita... En esta sección tenemos el área de reserva. Justamente en el área de reserva, los profesores separan algunos libros para tareas específicas de las clases. Ustedes vienen y solicitan aquí en reserva esos libros para sus tareas. Pero además pueden tomar prestados los libros de reserva de circulación del segundo piso para llevarlos a su casa también. Estos libros se prestan por dos semanas y justamente cerca del área de reserva encontramos el área de las fotocopiadoras. Aquí ustedes pueden hacer sus copias o sencillamente imprimir desde el centro de cómputo sus trabajos. También, frente a las fotocopiadoras, vamos a encontrar la colección de Puerto Rico. Libros que hablan acerca de Puerto Rico o literatura puertorriqueña. Es una colección muy interesante. Espero que la puedan disfrutar. Pero más adelante vamos a encontrar la colección de referencia. La colección de referencia es otra colección pequeña que tiene muchos diccionarios, enciclopedias, comentarios bíblicos, manuales. Son obras de consulta rápida. Esta colección se usa internamente, no es necesariamente para llevarnos a la casa. Es para consulta inmediata. Entonces, justamente en esta área de referencia vamos a encontrar espacios para estudio individual. Ustedes van a encontrar que tenemos varios cubículos para estudio individual, pero además tenemos espacios para estudio grupal o también tenemos estas mesitas que nos permiten estudiar de dos en dos. Así que tenemos espacio para que ustedes vengan a pasar su tiempo de estudio con nosotros aquí en la biblioteca. Si me siguen al segundo piso, vamos a ver las otras áreas que podemos utilizar aquí en la biblioteca. Subimos. Esta es nuestra colección de circulación. Aquí tenemos libros de todas las materias, eh, sea de enfermería, de teología, cualquier materia. Tenemos suficientes libros para que ustedes puedan también llevar a sus casas. Estos libros pueden ser prestados por dos semanas. Y la colección es bastante grande. Así que ustedes pueden ver la colección de circulación aquí. Estos libros ustedes pueden llevarlos a sus casas. Si me acompañan aquí en esta sección, también contamos con unos cuartitos de estudio. Tenemos dos pequeños cuartos de estudio que pueden reunirse hasta cinco personas para estudiar juntos. Vean ustedes lo que tenemos acá. Bueno, aquí está nuestro cuartito de estudio. Saben, para utilizar los cuartitos de estudio se van a registrar en el mostrador de reserva en el primer piso. Pero quiero enseñarles algo adicional. En esta sección, en este piso, tenemos además áreas para estudio individual, donde podemos estudiar en forma silenciosa. En estos espacios que llamamos cubículos, que son especialmente para estudiar en forma individual. Y cerca del área de estudio individual se encuentran los servicios sanitarios para chicos y chicas en esta sección. Hay algo más que les quiero enseñar. Justamente cerca de esta área de estudio se encuentra algo que para nosotros es sumamente interesante. Y es el archivo histórico Eloy Acosta Muñiz. En este archivo podemos encontrar fotografías y documentos de la historia de nuestra universidad, también algunos anuarios. Y aquí se recogemos la historia de lo que fue Antillian College, Universidad Adventista de las Antillas, y lo que es hoy nuestro Antillian University. finalizar deseamos recordar el traer siempre la tarjeta de identificación institucional para realizar cualquier proceso dentro de nuestra biblioteca. Bien, es así como hemos llegado al final de nuestro recorrido. Deseamos que hayas conocido de nuestras facilidades, de los recursos que ofrecemos. Esperamos que vengas pronto para poder atenderte. ¡Hasta pronto! Estamos de regreso al Library Update y, ¿qué te pareció el video? Así que vimos ese recorrido, ¿verdad? Muy bueno para que nuestros estudiantes puedan conocer cuáles son las diferentes áreas de nuestra biblioteca y cuáles son esas áreas donde ellos pueden estudiar, tanto de forma individual como en grupo, porque hay disponibles áreas para todos. Así que les esperamos que nos visiten aquí en nuestra biblioteca porque estamos aquí para ustedes, recordando que el horario presencial, el horario que está abierto en la biblioteca es de lunes a jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche, viernes 7 y 30 a 1 de la tarde y domingo de 3 a 8 de la noche. Y algo bien importante a destacar, Ibe, es el uso de la tarjeta de identificación institucional. Para realizar cualquier proceso dentro de nuestra biblioteca se requiere de esa tarjeta. Y es importante mencionar que no es la tar otra tarjeta personal, sino es la de la institución, la que les ofrece, la que les facilita la institución. Y esa es la tarjeta de la cual nosotros hacemos uso para realizar cualquier proceso en biblioteca. Bien, ve estamos llegando al final de la transmisión de la noche de hoy. ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo creo que ha sido muy buena. Los estudiantes han conocido las noticias de algunos de los eventos que se han realizado, han conocido la biblioteca a través de ese, de ese recorrido virtual. Y lo que queda ahora de lo que vamos a presentar esta noche es acerca de las nuevas adquisiciones. Que no son otra cosa que esos nuevos recursos, en nuestro caso son libros impresos que hemos, estamos añadiendo a nuestra colección, hemos adquirido, se han comprado y estamos en proceso de añadirlos a nuestra colección para que ustedes puedan utilizarlos. Quiero mostrarles algunas de esas adquisiciones, no, no son todas, no daría tiempo para mostrarlas todas porque son muchos los que se procesan. Pero algunas de las que pienso que les pueden eh, parecer interesantes y útiles para ustedes, eh, eh, ya que estuvimos hablando con los estudiantes de enfermería verdad, acerca de la base de datos del Clinical Key, pues queremos mostrarles algunos libros también impresos que ellos también pueden tener. Tenemos por aquí este de Nursing Diagnosis, este libro es de eh, publicación del año 2022. Así que esta es un, una de las, de las últimas adquisiciones para el área de enfermería. También quiero presentarles a ustedes otro librito más, también del año 2022, que se ha adquirido recientemente, este libro, que es del DSM-5. Este puede ser útil tanto para la enfermería como para el área de psicología. Esa es una, otra de las nuevas adquisiciones. También este libro que está aquí, que es del año también 2022, y este es el libro de planes de cuidado de enfermería, que es uno de los más solicitados aquí en nuestra, eh, en nuestra biblioteca, así que está disponible esta versión de 2022, tenemos también otra de, de otras eh, publicaciones, así que está disponible para ustedes. Y finalizando con algunas de estas adquisiciones, quiero mencionarles que también nosotros Adquirimos eh, todos los años eh, esta publicación que es una, un libro de eh, devocionales y que tiene un devocional para cada día del año. Nosotros adquirimos este que es el de adultos, nuestro maravilloso Dios, libro de devocional, un devocional para cada día del año. Y también hemos adquirido este que es para jóvenes, un mensaje de Dios para ti. Esas son algunas de las nuevas adquisiciones que tenemos aquí en la biblioteca para ti, pero eh, queremos finalizar con una que Rode les quiere mencionar, eh, destacar en forma eh, especial. Exactamente. Este libro es para el área de educación. Pueden utilizarlo cualquier eh, usuario de nuestra biblioteca, sin embargo, está orientado más a los temas de educación. Este libro lleva por título 101 Ideas para Enseñar. Los autores son el doctor Mar Elizondo y su hermana Marcia Elizondo Smith. Este libro habla acerca de la integración de fe en el currículo. Así que es un libro excelente del cual hemos recibido como un regalo ¿vale? de parte de nuestra estudiante Priscila Morales de la Escuela de Educación, a quien deseamos agradecer inmensamente por la donación realizada a nuestra biblioteca y que ha ayudado a aumentar con recursos actualizados en nuestra biblioteca. Muchas gracias a, a nuestra estudiante Priscila por esa donación a la biblioteca. Así que, Roder, ¿qué te parece si empezamos entonces ahora a hacer brevemente un resumen de lo que presentamos en este Library Update en, el, en esta noche de hoy? Eh, comenzamos presentándole a ustedes noticias de algunos de los eventos que se realizaron eh, aquí en nuestra biblioteca y eh, les mencionamos específicamente el taller de la base de datos de Clinical Key para el área de enfermería que estuvo, eh, se llevó a cabo en la capilla de nuestra universidad. ¿Y quiénes estuvieron a cargo de esa actividad? Bueno, estuvieron a cargo eh, participando los estudiantes de enfermería y con el apoyo de las maestras de la Escuela de Enfermería. Esta actividad fue organizada por la doctora Sima, que es directora de la Biblioteca Virtual Adventista de la División Interamericana. Eh, en colaboración con el personal de nuestra biblioteca, Denis Soto. Los recursos fueron representantes de la compañía El Sevier. Eso es así. Y además de entonces esa área de, la, de las noticias, les hicimos también recalcar eh, el horario de nuestra biblioteca, que ya se lo hemos mencionado, tanto en modalidad presencial como virtual. Pero además también estuvimos haciendo, ¿qué cosa? Pues un recorrido, a través de nuestra biblioteca, para que ustedes pudieran conocer las diferentes áreas de la biblioteca. Y, y cómo les mostramos ese recorrido. A través de un video que estaba eh, realizado eh, y esta, este recorrido fue llevado a cabo con por nuestra directora Aixa Vega y por nuestro virtual Rode Suriano. Además, dimos a conocer algunos de los recursos que hemos adquirido en formato impreso. Así que si ustedes se encuentran interesados en querer conocer más sobre el contenido de los mismos, visítenos de manera presencial en nuestra biblioteca de Nisoto, que ya conocieron la ubicación. que Es más fácil, ¿verdad? El poder llevar, llegar. Y recuerden siempre llevar la tarjeta de identificación, identificación institucional. Así que estamos llegando al cierre de nuestra transmisión en la noche de hoy, pero Ibe, ¿qué pasa si por alguna razón desean volver a ver esa transmisión? ¿Por dónde lo pueden hacer? Pues queremos entonces recordarles que esta transmisión va a estar eh, eh, disponible a través de nuestra página de Facebook que nos consiguen por Biblioteca Denis Soto. Pero no solamente en la página de Facebook, sino que también nos pueden conseguir a través de YouTube en eh, nuestro canal que también lleva el mismo nombre, Biblioteca Denis Soto. Así que ya saben, si quieren después repasar, ver nuevamente ese recorrido, pues entonces pueden ir a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, Biblioteca Denis Soto. Y así es como nos comenzamos a despedir de cada uno de ustedes, agradecer la presencia, su asistencia en nuestra transmisión, pero queremos mencionarle que nuestra próxima transmisión será el... 5 de abril a las 7 de la noche. Así que apúntalo en tu agenda para que no lo olvides y si tienes alguna pregunta o algún comentario referente a los servicios que ofrecemos en nuestra biblioteca de Nisoto, esa será la oportunidad de hacerlo en vivo y a todo color por esta misma página en Facebook y también por YouTube. Que el Señor te bendiga. Agradecemos en verdad tu presencia. Y por aquí estaba viendo, porque creo que entró por aquí nuestra amiga María Luz González. Así que María Luz González, te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y los esperamos el 5 de abril a las 7 de la tarde. Dios te bendiga.